Un video, y esta vez estamos otra vez aquí con mis amigos, che, boyfriend, soy argentino. Che, hey, mira, a ver, tú, pero mira hablar como argentino, pelotudo. pero mirá, quita de todo. Mira, de boludo. Este, esta vez vamos a jugar. <risa> Se fue la luz. Lo que falta. Oye, ya, pero seguimos, hijo, seguimos, hijo, seguimos. seguimos, seguimos. Se el wifi. ¿Sí? No, es cierto, yo te... ah, no, ya fue se... sí. no me... la Bueno, gente, al fin volvió la luz y entonces al fin podemos hacer el video de Backwards. Entonces, como les decía, estamos aquí grabando un video de Backwards antes de que se fuera la luz. Vamos a empezar. ¡Leco! ¡Leco! Epa. Epa. ¡Falta alguien! <risa> No ¿Cuánto era? Cairo. No la a macetín? Está bueno Ah, vale ¿Quién va a hacer Tin contigo? Mm. ¡Ey! ¡Me dieron el hueso Para ver ¿qué estoy en el... ya No vas. estoy para nada chocado Gente, espérense que Tengo un plan ¿Quién se murió? ¡Yo! ¡Que me caí solo! ¡Por donde en ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Se pegó estas cosas Pierdes todo Me okay. aquí Hablo contigo Ajá. Vas a encargarte de darme esto oh. Oigan, doy un... ¡Ay, ay, ay! de los lo no, ¡Ah! Está ¡Ah! Ah, no, así no, pero... Aprende a apuntar, tontísimo. ¡Eh, yeah, tontísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, oh, shit! ¡Fuck! You. Se movió solo. ¡No! ¡Eh! Si quieres sabes que te veo, ¿verdad? Sabes que apuntas a horrible, ¿verdad? No Son ¿no? No ¿no? dos contra uno. Es que ustedes no saben pelear limpio. Manda cubrirlo con lana, verdad? O sea, que ya está muerto completamente. No importa, voy a poder entregar. Así que no importa, y yo descuido tu cama y vuelvo a entregar, ¿oíste? ¿De qué vas a proteger la cama? Ya se deben que matar ustedes dos. Estoy muerto. ¿Ah, está muerto? Sí. O sea que. Bueno, déjame esperar a Voy primero que yo me mochita. No. ¿Cómo está el cielo? Está rico. Ok. Bien, mi plan era pasar por acá, pero es que aquí pensaba que no había nadie. Esta isla estaba eliminada. Se decía que si yo pasaba por acá, yo tenía esos recursos. La puta, me golpeó? Aunque estos dos, ay no, ahí se están matando. Tiene un tiempo para romper mi cama. ¡No! El winner! ¡Ah, oh, sí! ¡Qué rico! Bueno gente, si les gustó este video no olviden dejar su like, suscribirse y comentarlo aquí abajo en los comentarios. Y chau chau.